Hola, galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y estamos en Yoli de nuevo, Noche 5-6. Me va costando más que me va a costar la vida. Pero nosotros podemos a por ellas. Vamos a ello, vamos a ello. ¿Te calles? Bueno, lo que íbamos. Tenemos que. Aquí. A ver, vamos a hacer el truco de la, la noche 4 que hicimos. El truco que hicimos en la noche 4. Pero solo cuando se mueva un animatrónico. Ya se ha movido, vale. Ya empieza la locura. Pero no sé si deja. Vale, ya está. Vale, empieza el truco. A ver. Pero la noche 6 sé si me va a costar seguro más que esto. ¡Ah, tío, no! A pasar, lo digo en serio. Ya me gasta todo esto de batería en nada. Está súper rápido. A ¿eh? ver, nadie. Cuanto más alto, menos batería me gasto. Y mira, ahí está tu ti ¡Hombre! ¡Pájaro loco! Ahí está el pájaro loco Creo que muy pronto va a aparecer Yoli Pero Yoli no hace ese ruido De cuando se va ha aparecido Yolita lo, Os lo había dicho, que lo había avisado Y va a Yoli Es que George y Maxi y George y Maxi Son los más rápidos porque ellos eh, Pueden ir súper rápido en, en unas cámaras En muy pocas cámaras o sea, que tardan en nada, en venir. O oh, no va de dos en das cuando... Vale, está Maxi, pues lo dejo cerrado la puerta. A ver... Ah, tío, no me gusta nada el metadionet. Porque siempre me fastidia eh, mientras estoy aquí haciendo el truco Debería de hacer lo de... Lo de esto Porque se me va a acabar al final, a lo mejor si se me olvida A ver... Se ha ido, se ha ido, a ver... ¿Hay alguien más? No Cierro, a ver... Luigi está pues mi... Ah, mira, ya se ha ido. ya se ha ido. Maxi, creo que era. Maxi. Eso es fácil, eh. A veces te parece fácil, pero en realidad te cuesta, porque en realidad me está costando, eh. Me está costando. Estoy haciendo demasiadas cosas. Lo de cargar el, la batería. Lo de, de cerrar la puerta y abrirla. Lo de metaliones, Yo tengo que reparar sus cables cuando se rompen. Para que no escape. Esto es demasiado. O hay Fanguin de Snapchat. Que, que eh, tiene más cosas. No lo sabremos. ¡Joder, tienes dos cables! ¡No! ¡Tío! ¿En nadie? Vale, rápido. Y hacerlo lo más rápido que pueda. Vale, vale, está ahí, pues. ¡Ah, no! Cero de cero, de cero por ciento. Sí, yo Me voy a gastar la batería Por culpa de vosotros dos No, voy a, mover, voy a perder Bueno, es normal La noche 5 es normal Dios, George ¿Qué te pasa? Estás intento Oh no Mira, se ha ido Gracias, Yoli, te has ido Eres muy amable conmigo ¿Qué hora es? Vale, son las 4.36 de la mañana No digo en la vida real Ahora mismo digo de esto De qué hora es Para saber cuándo va a llegar hasta las 6 si no, ¿cómo es que? ¿Vente al coche a alguien saído? A lo mejor que hay fantasmas en este juego que eh, me pueden asustar Tío, ¿Pero qué de...? ¿Qué pasa? No, se me va a acabar la batería si Estoy segurísimo No, tío Por favor, que no aparezca nadie más durante un buen rato? Me da igual los cables Lo que me importa ahora es que tengo que... Cuando hacen todo solo voy a reparar uno Y es el reto de, so de que se me rompa tres Me da igual que se rompa dos, lo que quiero es que no se rompa todos A ver, dos en roto, no me importa Uno por ciento 5.40 lo voy a conseguir Lo voy a conseguir, falta unos 20, 20 segundos Yari, Yari A ver, un trato Te dejo gigantes, pero por favor Déjame ganar, ¿vale? Que en la noche 5 no puedo perder Oh, oh Oh, oh Chana, y me gané el nochecito, soy el mejor soy el mejor soy el mejor bueno buena suerte, eh, bien hecho eh, Michael Smith es el nombre de mi personaje 300 do, dólares, dólares 300 o sea, 300 y ahí sale el dinero, sí 300 oh, oh, un juego. Soy Johnny, soy Johnny. Atención, soy Johnny. Mira, estoy en la cocina. Soy Johnny. Y estoy, puedo mirar a los dos lados. Soy yo. Yo sé que soy Johnny porque mi, la máscara se parece mucho. Estoy en la cocina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue pasa? ¿Qué, ¿Qué Lugar, what you, you don't? Salí ahí. Como, mira lo que has hecho. Primera estrella, pero. Segunda estrella. Noche 6. ¡A por ello! ¡A por ello! Vale. Noche 6. Esto me va a costar, ¿eh? Porque va a ser más difícil que la. Entre y noche. Mmm. Ya, Ya se ha ya se ha poquito, sí. Solo había para? No, espera, no, no, no, no quería repararlo. me da igual que se rompa todo esto lo que me importa es que no se rompa el último ¡Ah! ¡No! ¡El último! Mejor seguir para llevar de para ese y ya está vale, no sé. se han roto casi todos solo falta uno, ¿vale? Lo he dejado para que se rompa, porque da igual lo que importa, porque me voy a gastar mucha batería si intento todo todo, reparar todos, reparar todos, pero si intento solo de reparar eh, uno, me gasto casi nada de batería. ¡Bingo! Esta vez tengo que ir súper rápido para intentar de que no se rompa, porque si se rompe, me va y vuela hacia mí. Uy, y sale un susto. Así que no puedo dejar que se rompa a ver si ¿sí sale como eso de que se está rompiendo voy a ir rapidísimo porque va a ser más rápido de lo que me imaginaba a ver mejor ser? vale es que si no mira a lo mejor puede ser de que se había roto ay no espera no he visto si había alguien más uh, menos mal a lo mejor es que había alguien más pero no me da cuenta porque no mira pero justo ese era cuando iba a asustarme. O sea, si, no hubiera, si lo hubiera dejado abierto, hubiera, me hubiera dado un susto. Menos mal que no. Tengo que ser súper rápido. Como un ninja. Vale, Maxi Vale, se ha ido. ¡Ay, tío! ¡Mmm! Dios. ¿Ves? ¿Eh? Vale Cuando suena ese ruidito de que se va Es que se ha ido, vale A ver Corre, venga, repáralo Ah, no, Jordi Vale, da igual Jodi, o te vas, o te pollo. ¡Mira, se ha ido! ¡Dios, Dios! ¡¿Qué te pasa?! ¡Oh, no! Oh, ¡El cable! ¡Ah, oh, tío! Oh, ¡Tú y ti! ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! Se han ido todos. Perfecto, se han ido todos. Mucho mejor de la me imágenes. A ver... me acabé de dar cuenta de, ahí, de cuadros como cuadros de, bueno de la como pósteres de varios de los animatrónicos pero no sale Maxi, si sale twitter y jolly y george pero no sale no sale más y porque eh? es como si lo hubieran abandonado vamos a ver Tío, yo leí. Me he quedado sin batería. Pero creo que voy a conseguirlo, ¿eh? Si sigo haciendo el truco, creo que lo voy a conseguir. A ver... Si sí, abro... cierro, miro... abro.. cierro, miro... Oh, está ¡Esta Twitty. ¡Ah! Oh, ¡Mira, se ha ido! ¡Se han ido dos, justo! De repente había aparecido uno y se ha ido. A ver. Vamos. ¡Corre! ¡Haz ¡Ah! ¡Ah, por el cable. Aunque no me preocupaban tanto por los cables, porque estaba ocupándome de todos, pero... porque todavía no se habían roto. Pero es que en este se han roto casi todos. Si se rompe este... ¿eh? ¡Adiós! ha sido pa Dios 6 AM una pregunta ¿por qué a las 6 AM cuando tengo que estar donde tengo que bebé la pregunta de, de del año la pregunta del año ¿por qué no tienes que, eh, que acabar hasta las 6 AM? no tengo ni a más remota idea son las 5. A ver, vale, yo sé salir. Luego va a llegar a las 6, ¿eh? Es como que los minutos en este juego pasan como segundos para, para que pase más rápido. La noche no, no, no me ha dejado. Es extraño, no me ha dejado darle. Intento de dar, pero no me ha dejado. A ver si llego a las 6 antes de que se me acabe la batería. No creo que pueda, porque a las 6 truco siempre se te acaba la batería, pero muchas veces llega a las 6. Entonces por eso lo hago. ¡Mira, voy a llegar a las 6! a llegar a las 6! Noche 6 pasada de moda Eh, es lo mismo. Me, Mi Kyle Smith, Como se ha pasado? No sé si pues me dan como 60 euros, 60 dólares. Overtime. overtime overtime, Jolly Entertainment. ¿Eh, Jolly Entertainment? Oh, dos estrellas. Wey, vamos Bueno, a ver, Custom Night ya Tenemos Custom Night extra Ah, Custom Night De todos aquí, vale, vale Persona, vale, ¿cómo me salgo ahora? ¿Cómo me salgo? A ver Vale Vale, ya está, ya está bueno, vamos a ver los ésteros Oh, los animatrónicos Jody Tweety George Maxi Y Metadionet Jumpscares Sustos Ah, no, espera, espera Ah, o sea, que, ah no, cuando se pone el Jody Vale, vale Bueno, vamos a ver los Jumpscares Jody Wow Tweety George Maxi Y metalionet mm. Bueno, están nada mal, ¿eh? Minijuegos Ah, no, estos son los minijuegos que hemos hecho A ver, unos eh, conten, estos son los mapas Del de piso de arriba y el de abajo El de abajo es donde estamos nosotros Ah eh, De la animación de cuando sale como Jory corriendo Jory running vale. Eh, mi como el icono de eso en en Minecraft y de claro que ese juego es es uno suyo es como de Spiders feliz pero en Ma en Minecraft pero eso es de otro juego Metal en frente tuya behind the scenes o sea detrás de las escenas como de cómo han hecho el juego el diseño de Jolly, De cómo lo estaban haciendo El de Tweety El de George Y también un arte Un concepto de arte eh, También el de Metal y en el, Hay ojos Hay Ike Ika, Como así Y Jolly, eh, eh, Ah como cuando se pone en la puerta Pero eso no lo hemos visto porque no lo hemos hecho, a ver, pues nada, lo hemos conseguido, bueno, oh, el fin, pero me han despedido de trabajo porque de repente, el fin, porque es como que de repente, el eh, eh, roto de los animatrónicos, ha ah, estado muy guay ese final, bueno, guay, no sé, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros. Y este era el último vídeo, o sea, o podría hacer un directo un vídeo intentando la noche de todos a, a 20. Bueno, eso ya lo veremos. Bueno, espero que os haya gustado. darle like, suscribiros y... ¡Adiós! ¡Chao!